Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast de TE eh, de Emprende. Ya, hoy día tenemos una distribución un poquito diferente, estamos probando algo nuevo. Eh, quisimos quitar la, la mesa y vamos a ver cómo nos funciona esto. A ver, el podcast de hoy día va a tratar de algo que nos han estado preguntando bastante últimamente. Ya. Nosotros tenemos un servicio que está asociado a la versión comunidad de LibreT. Recuerden que LibreT tiene eh, una versión que es libre, está bajo licencia AGPL. Y esa versión, nosotros le pusimos el apellido de eh, aplicación web, versión comunidad. Vamos a ver ahora cuáles son las diferencias entre esa, entre esa versión y la versión oficial y vamos a ver por qué hay que elegirla. ¿Por qué estamos haciendo eh, este podcast? Principalmente porque nos han llegado muchas consultas sobre esta versión en el último tiempo y específicamente sobre el servicio local que nosotros prestamos asociado a esa versión. Entonces, si te interesa este tema y te interesa tener librete en tu propio servidor, quédate en este podcast. Como siempre, estoy con Catalina en este podcast y ella me va a ir haciendo algunas consultas sobre la versión comunidad. Ella la verdad es que su experiencia completa es con la versión oficial de Librete, que obviamente es más completa que la versión comunidad, pero eh, el último tiempo se ha estado metiendo mucho con la versión es comunidad para dar cierto apoyo. Si bien ese apoyo es más técnico, eh, tiene que ver más un poco con la parte de servidor y la parte de implementación eh, desde el punto de vista de técnico del servidor, no tanto soporte usuario final. Ella se está metiendo mucho más en eso y como ella es parte de este podcast, nos va a ir guiando en esta conversación. Entonces, Cata. Han sido muchas consultas y por versiones y libre de te y la URL que llegó un punto en el que yo dije ya, o sea, Metió yo nada. creí que existían dos versiones <risa> y en un momento apareció otra. Entonces, bueno, y es porque, eh, claro, la versión oficial es la versión en la que yo todo este tiempo eh, estoy y por, por, por la cual las, la, la, los podcasts que hemos hecho han sido en relación a la versión oficial. Pero la semana pasada específicamente eh, alguien preguntó y lo bueno es que envió una captura de pantalla. Preguntó sobre, sobre un error que le aparecía en la página pero adjuntó una captura de pantalla pero en la captura de pantalla me di cuenta que la URL era otra. Es decir, no era la de LibreDT. Pero lo extraño que en la página como tal había en una esquina decía LibreDT. Entonces yo dije, onda, no es soporte, perdón, no, no es eh, oficial. versión oficial. Tampoco era el, el otro servicio, eh, soporte local, la, el, el servicio local. Entonces yo dije, ¿qué es esto? <risa> bueno, me puse a preguntar, pregunté y llegué eh, con alguien de desarrollo y me dijo, ah, eso es versión comunidad. Yo qué ¿versión comunidad? ¿Qué es eso? ya. Entonces... Mi primera pregunta va a eso: ¿qué es la versión comunidad y qué es la versión oficial? O sea, yo entiendo ya más o menos que la versión no oficial, pero la versión comunidad. O sea, la versión oficial no me puede decir que entiende más o menos porque eso lo lleva haciendo tres años. ¿Cómo va a quedar delante de todos los que están viendo esto? A ver, primero, la, la, a ver, la versión comunidad, el servicio local se presta a través de la versión comunidad. ¿verdad? O sea. En el fondo, todos los servicios locales usan la versión comunidad de LibreDT. Yeah. LibreDT tiene básicamente dos versiones. ¿ya? Tiene, estoy pensando en la aplicación web de LibreDT, y aquí me tengo que ir un poquito más atrás porque yo cuando partí haciendo LibreDT, dije, ok, voy a hacer LibreDT. El problema era, ¿qué era hacer LibreDT? LibreDT partió inicialmente como un código muy chiquitito, que uh -huh. es lo que yo llamo el núcleo de LibreDT de, de la aplicación web. Ya que el problema es que todo se, todo se llama LibreDT, pero con un apellido. Yeah. Entonces, por ejemplo, está el núcleo de LibreDT, esa es una cosa, pero está la aplicación web de LibreDT. ¿Y esas son dos cosas diferentes? Son dos cosas diferentes. Yeah. Ahora, la aplicación web usa el núcleo. Yeah. Si en ese núcleo no funciona. Y esa aplicación web existe como una versión que está publicada hoy día en una página que se llama github.com, uh -huh. que permite subir código eh, fuente uh -huh. y en nuestro caso se sube como código fuente libre. Libre significa que tienes estas libertades, lo pueden ver en los términos y condiciones, pero... Básicamente, tú tienes, eh, si cumples ciertos requisitos, ciertas condiciones, tienes ciertos derechos. Eso yeah. es lo que te garantiza esa licencia. Y esa licencia es la licencia AGPL. ¿Ya? Y ese código que está publicado, que tú puedes bajar, puedes descargar y puedes instalar en tu propio servidor, esa se llama versión comunidad. Yeah. Entonces, uno puede pensar que está el núcleo aquí, el núcleo usa la versión comunidad, o sea, la, eh, después tenemos la versión comunidad, uh -huh. que usa ese núcleo, y más arriba tenemos otra capa que es la versión oficial. Yeah. ¿Ya? La versión oficial viene a ser... Una capa adicional de LibreTE que desde el punto de vista técnico, se coloca encima de la versión Comunidad. Y eso provee muchas cosas más. Eso es como la principal diferencia. Entonces, bueno, y la principal diferencia es que la versión Comunidad está disponible para descargar bajo licencia GPL la versión Comunidad y la versión oficial está solamente disponible en Libre Tú no vas a encontrar esa versión en otra parte ni te vas a poder descargar el código porque eso es solamente de Libre T.cl. Ya, y estas versiones son diferentes. O sea, las funcionalidades que tiene son diferentes. Eh, desde el punto de vista de lo que es facturación que era el objetivo principal de LibreDT son básicamente lo mismo ya yeah. digo básicamente lo mismo porque hay una pequeña diferencia en cuanto a la actualización y algunas funciones extra eh, pero en general las dos aplicaciones desde el punto de vista del módulo de facturación son muy similares o sea muy que tanto muy 95% iguales ya, uh -huh. 95% iguales hay un 5% que hay algunas pequeñas diferencias que podemos ver ahora pero en general son iguales eh, desde el punto de vista del módulo de facturación ahora esas versiones cambian desde el punto de vista de otros módulos. Por ejemplo, eh, eh, la versión eh, oficial, por ejemplo, no sé, tiene un módulo de contabilidad, uh -huh. tiene un módulo de recursos humanos, uh -huh. tiene un módulo de pagos electrónicos, tiene varios módulos, tiene un módulo inventario, tiene más módulos. Uh -huh. Y lo otro que cambia mucho en la, versión comunidad respecto a la, o sea, en la versión oficial respecto a la versión comunidad es que la versión comunidad, cuando yo la hice, siempre la diseñé y la pensé para eh, el contribuyente final. Independientemente, aquí puede ser la pelea de chuta, pero es que si la está para el es contribuyente final, el contribuyente final no, no la puede instalar, es difícil, etcétera. Sí, eso puede ser algo que a lo mejor siempre ha sido, no ha sido trivial instalarlo, pero por eso tenemos un manual súper detallado cómo se hace y se siguen haciendo cambios para eh, que eso sea cada vez más fácil. Eh, pero siempre se pensó, o yo lo pensé, para que lo usara un contribuyente final. Eh, la colaboración comunidad, eh, si bien puede ser utilizada por eh, revendedores de software, no tiene las herramientas necesarias para poder administrar una instancia donde hay múltiples empresas registradas. O sea, tú puedes tener varias empresas registradas, pero la administración es un poco... ¿Complicada? Eh, engorrosa, sí, engorrosa. En cambio, la versión oficial no, porque la versión oficial, como nosotros sí diseñamos la versión oficial para que fuera eh, vendible a varios usuarios, esa tiene todas las herramientas necesarias para que la administración sea súper fácil. Yeah. Entonces, no sé, por ejemplo, eh, la sección de habilitación de documentos. En tú te vas a la hay un panel especial donde uh -huh. están los contribuyentes, están todas sus fichas, están todos sus datos uh -huh. y están sus documentos. Eso en la versión comunidad también se puede hacer, pero se hace en otro mantenedor que quiere uno por uno, es más complicado hacerlo, pero también se puede. O sea, o sea las interfaces incluso son diferentes. Las interfaces desde el punto de vista de administración son totalmente diferentes. Yeah. O sea, la versión oficial tiene una interfaz de administración que está diseñada para hacernos el trabajo más sencillo. Yeah. La versión comunitaria no tiene eso porque el objetivo de esa versión era que la usara un contribuyente final. Ahora, ¿eso significa que yo, empresa de software, no puedo usar librete para vender el servicio de facturación? Sí, se sí, puede usarla, pero no vas a tener esa interfaz que nosotros ya tenemos resuelta. Yeah. Y eso en realidad es algo que encuentras solo en la versión eh, oficial. Entonces, la versión oficial tiene dos cosas. Módulos para clientes que son específicos y tienes parte de administración que a nosotros nos facilita mucho el trabajo. Obviamente, eso... Eh, dicho creo que es la primera vez que hablo de esto porque esto, esto no es algo que a, a lo resto a los usuarios le interese ver. O sea, eso nos interesa a nosotros como empresa uh -huh. solamente. Entonces, pero esas funciones existen. O sea, hay muchas cosas desde el punto de vista de administración que se hacen. Por ejemplo, no sé, la versión oficial, qué sé yo. No, no me sé los números de memoria, pero vamos a Usualmente un ejemplo. Eh, la versión comunidad tiene, no sé, 10 tareas automáticas que se ejecutan a distintas horas para distintas cosas. La versión oficial tiene 50. Yeah. Tiene, tiene muchas tareas más administrativas de mantenimiento, de recordatorio, de reenvío de datos. Eh, por ejemplo, eh, no sé, en la versión comunidad tú si un RCOF o un reporte de venta diario resumen de venta diario actualmente no se envía, tú tienes que ir a enviarlo manualmente. Okay. En la versión comunidad eso está, está resuelto de manera automática. entonces hay muchas cosas que en la versión Comunidad se tienen que hacer de manera manual. Muchas cosas que tienen que hacer de manera manual, que en la versión oficial se hacen automáticamente. Y la otra diferencia principal, yo creo que es lo de las funcionalidades extras. Están programadas de la misma forma en los dos lados. O sea, tanto en la versión Comunidad... ¿Y con funcionalidad extra a qué te refieres? Exactamente. A ver, LibreT, tienen las funciones necesarias para cumplir con lo que es facturación electrónica. Factura, ya, al menos lo nota, de factura nota de crédito, otras cosas. Y, y, y voy a ser específico, facturas, no boletas, porque para boletas necesitas mm. la funcional, funcionalidad extra. ¿ya? Entonces, hay cosas adicionales que se pueden hacer. Las funcionalidades extra son muy antiguas, vienen desde antes de lo de boletas, creo que las funcionalidades extra vienen por allá del 2018 más o menos, o 2019 yeah. por ahí. Se, se han refactorizado, se han ido cambiando, se han ido mejorando, pero son bastante antiguas. Eh, y esas funcionalidades permiten hacer cosas adicionales que simplifican y automatizan más el proceso, pero que no son obligatorias para emitir una factura. Por ejemplo, yo emito una factura y quiero saber su estado en impuesto interno. Tengo dos opciones. Puedo entrar a la página de impuesto interno, verlo, colocar los datos de la factura y revisar. O sea, ingresar a impuesto interno directamente. Directamente, ingresando impuesto yeah. interno, colocando los datos del documento, digitándolos. Uh -huh. o puedo usar un botón que hay en la página de la factura en LibreT que se conecta a impuesto interno y me muestra esa información. Yeah. Pero esa conexión se hace a través de una plataforma de nosotros que es api.si.cl, yeah. que se utiliza para desbloquear esas funciones uh -huh. Entonces, o por ejemplo el timbraje. Tú, tú puedes hacer el timbraje de manera manual, llevando impuestos internos, bajando el XML y cargando el librete, o puedes hacerlo de manera automática a través de esta función extra. ¿Yeah? Yeah. Y la, la única restricción que hay actualmente, que, que, que no es una restricción porque tampoco es obligatorio usar las funciones extra, es lo, lo que tiene que ver con el envío de la boleta de impuestos internos y la consulta del Estado. Eso hoy día en la versión comunidad se puede resolver de dos formas. Una opción es, usa las funciones extras de LibreT, o sea, en el fondo, paga por el servicio de la API y obtén la funcionalidad de limpio de las boletas que hoy día es obligatorio. Claro, interno. con funcionalidad extra te refiere a que LibreT consume API para obtener eh, estado o consultas de impuestos internos claro. para verla en la plataforma, en la versión oficial. En claro. la versión comunidad, ¿no, no, no está en la funcionalidad extra? O sea, sí están. ¿Ya? Pero... En menor cantidad. Eh, pero no, no, no, en la misma cantidad. Están, pero son un servicio que tienes que se pagar adicional. Ah, ya. Y es un servicio ya. que se paga a través de API C, Claro, y Ponga. en cambio en la versión oficial uno paga vi, solamente libre de T, pero está también libre. consumiendo API. Claro, ya. Claro, entonces, en versión exacto. comunidad se separa eh, claro, como claro. ese servicio. Claro, porque en el fondo la versión comunidad, ese servicio de funcionalidad extra está pensado para facilitar el trabajo al que administra la instancia. Ya. Y que obviamente eso va a tener un beneficio para su, para su usuario o sus clientes. La mayoría probablemente sean clientes. Entonces, o lo de la boleta o lo resuelves por la funcionalidad extra, uh -huh. o lo resuelves programando tú esa funcionalidad. Allá. ya Eso fue una cosa que eh, se dejó así eh, para que aportaran. Y hubo, hubo algunos usuarios por ahí que sacaron la funcional, la aportaron y, y, y la publicaron. Ya, eh, eh, pero, la, pero, pero la versión ofi oficial utiliza el envío de boletas de eh, de API. De APS. Uh -huh. La parte técnica por debajo que no es relevante acá porque no le afecta a los usuarios finales es un poquito diferente, eh, funciona un poquito diferente como lo estoy explicando, pero, pero en la práctica sí. O sea, la la, como dices tú, la, la versión oficial tiene la función extra, lo que pasa es que al usuario no, no se le cobra parte por eso porque yeah. es parte del servicio. Yeah, yeah. En cambio, en el servicio local, si tú quieres esa función extra, tienes que pagar una adicional. Ahora, ¿es obligatorio pagar para usar libre No, no es obligatorio pagar, pero obtienes muchas ventajas cuando lo haces. Entonces, eso es como lo principal. Yeah, ¿Y cuáles serían esas ventajas, por ejemplo, de usar la versión oficial? Bueno, desde el punto de vista de la versión oficial, eh, lo primero es, eh, yo creo, bueno, primero que te ahorras todo el tema de servidores. O sea, hay, hay, hay muchas cosas que tienen que ver con eh, la administración del servidor que no te preocupa. O sea, si bien tú puedes bajar el código de la versión comunidad y instalarlo en una máquina, eso implica que tienes que estar eh, preocupado tú del servidor, yeah. tienes que estar preocupado tú del soporte, preocupado tú de actualizar preocupado de la aplicación. Eso en versión comunidad. Eso en versión comunidad. En, ca en cambio, cuando, nos cuando nosotros nos delega eso, tú pagas, claro, tienes que pagar mensualmente por una arriendo un servicio, uh -huh. pero la ventaja es que tienes ah. más módulos, tienes más características, tienes un mejor soporte. O sea, tienes soporte, porque con la versión comunitaria no va a tener soporte. Estoy dejando de lado el servicio local. se lo pongo ver ahí. Pero aún así, entre el servicio local y versión oficial, personalmente sigo pensando que es mejor el, servi el, el, el, el servicio oficial, a menos que tú o seas una empresa que tiene muchos clientes y quiere revender el servicio. O sea, si tienes muchos, muchos clientes, pues que te convenga. Pero a veces nos han llegado clientes con 7, 10, 15 empresas y en realidad hemos hecho y los cálculos no les conviene. La, la última vez, por la cantidad de documentos y cantidad de documentos que querían usar y que querían emitir, llegó un cliente que tenía como 50 empresas y aún así no le convenía el servicio local. Porque el trabajo que iba a tener con los clientes, el soporte, servidores, el costo de la funcionalidad, etcétera, no le convenía. Bueno, y no además también que la versión eh, local, el, el, el servicio local, eh, tampoco tiene módulo. Eso, eso me he dado cuenta que cuando han hecho consulta, eh, los que han tenido el servicio local, no, o sea, lo único que tienen es facturación y la configuración de la empresa, nada más. No, no tienen nada, más. nada No más. tienen nada más de configuración porque eso es solamente. O sea, no pueden llevar un, un, un, un inventario, procesar stock, no, nada de eso, nada. Lo principal de librete es. Eh, la facturación. La, la facturación, sí. sí, eso es lo principal y esos módulos son, como dije hace un rato, 95% iguales, pero sí hay módulos que te ayudan a hacer otras cosas. De hecho, nosotros vivimos del otro módulo. O sea, el recurso humano lo vemos con el otro módulo, los pagos los vemos con el otro módulo, todo lo que es cobranza automática lo vemos con los módulos de la versión oficial del librete. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Hay, hay dos historias, me voy a salir del, de la pauta. Eh, hay, hay dos historias que me gustaría contar porque creo que fueron historias buenas, que tienen que ver con clientes que estaban en el Servicio Plus originalmente yeah. y que se cambiaron al servicio local. ya yeah. yeah. Eh, no, no voy a dar nombres ni rubro para... Oh, pa Ay, estaba ca, ya pensando, ca. por favor, Esteban, no nombres acá. No, no voy a dar nombres ni rubro pero sí voy a dar épocas. ¿ya? Yeah. Tenemos un cliente, por ejemplo, el primer cliente, eh, partió con nosotros en el 2016, uh -huh. y después de un año, no, por la cantidad de volúmenes que tenía, decidió cambiarse al servicio local. Dijo, oye, nos queremos cambiar al servicio local. Se cambió y estuvo con ese servicio instalado del año 2016 hasta ahora. Hasta el 2020. Hasta 2021. Hasta el 2021. Y ahora, ¿cuáles cuál son los problemas? Primero, que el Libre de desde el 2016 a la fecha ha tenido, no sé si, no sé si 20 actualizaciones, pero ha tenido más de 10. Yeah. Más de 10 actualizaciones. Han sido varias. Más de 10 actualizaciones. Entonces, primero, esa es una máquina que nunca se actualizó. Es una yeah. instancia que nunca se actualizó. Y obviamente perdió mucha funcionalidad. Y es más, no tenía la funcionalidad de eh, enviar la folleta de impuestos Y a la fecha todavía no la tiene. De hecho, nos contactaron y es un problema que tienen que resolver. Es sí. un problema que tienen que resolver. Sí. Todavía eso no lo han resuelto. Eh, nosotros estamos viendo cómo ayudarlos, pero en el fondo, nosotros tomar una instancia tan antigua y actualizarla es un proceso súper... Eh, es un trabajo muy grande y, es, obviamente, súper costoso. Entonces, ese es el primer problema de las versiones eh, comunidad que tú dejas votadas O sea, si tú, si tú la instalas por tu cuenta, tienes que preocuparte de aplicar las actualizaciones. Porque si tú no haces las actualizaciones, te quedas con una versión desactualizada, que en este caso, que no está cumpliendo con la normativa porque está muy, muy atrasada. Eh, ¿Y qué pasó? Después de eso, eh, porque se revisó el caso con el cliente, se revisó actualizarle, costó coordinarse, no se pudo coordinar. ¿Y qué pasó? Que la semana después abrieron un ticket porque querían incluir uno de los clientes que tenían en esa instancia con nosotros. Okay. O sea, se dieron cuenta que al final, entre pasar por todo ese problema era más fácil incluirlo a la versión oficial de librete y pagar por el servicio. Yeah. Eh, hasta ahí tengo la historia porque eso fue como el jueves o viernes de la semana pasada y no, no le he hecho más seguimiento. Algo que... Sí, algo vi por ahí que alguien se estaba cambiando. Sí, yeah. eso, eso Eso fue con ese, que ellos eran varias empresas. Ya, yeah. son, son dos historias. Yeah. Dale no. la otra porque ya tengo otra pregunta. La, la otra historia es, pasó algo parecido con un cliente que... Eh, también, esto no me acuerdo el año, tiene que haber sido después, yo creo que fue el 2017, pero fue algo parecido. Él entró con nosotros, uh -huh. pero estuvo más, estuvo como, creo que como dos años con la versión de LibreDT. De eh, y en algún momento también dijo, no, yo me voy, dijo a la instancia local, uh -huh. que seguramente, porque empezó a emitir muchos documentos y como teníamos tenemos nosotros teníamos un costo sobre la cuota, se decidió cambiar. Eh, y dijo ya, me voy a un servidor local. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Que el año pasado, un día me dijo, oye, me dijo Esteban, porque como los clientes más... Más antiguos. O los originales, los clientes más originales con los que partimos, o más antiguos, igual como que teníamos una relación más cercana, porque al final yo es que lo atendía, creo que se lo conté, no sé si en otro podcast cuando hablamos del soporte, la vez pasada, ahí lo conté, claro, que yo... Cuando enviaba el correo, directo. Entonces, claro, teníamos una relación más cercana con esos clientes. un día ese cliente, como hace un año y algo, me escribe y me dice, hola Esteban, sé que tengo unas dudas, quiero hablar contigo por el servicio libre de... Por, por la instancia local. Eh, ya, pues, nos gustaba conversar. Y me explicó lo, algo parecido, que se venía lo de las boletas, porque él me habló antes de, de que partiera esta obligatoria. No, esto, no fue el 2019, entonces fue el 2020, tiene que haber sido como en junio, porque por ahí partió esto de las boletas que se iban a tener que mandar y no yeah. sé qué, y que se resolvió para, para enero de 2021. Entonces, empezando a conversar, eh, me dijo, no, que las instancias, está, está o sea, hay que actualizarlas, nosotros no la hemos actualizado, y no sé qué, y falta esto, y bla, bla, bla. Perdón, perdón, ellos sí la habíamos actualizado. Porque ellos yeah. eran clientes de servicio local. Ellos se cambiaron a, servicio, a la versión comunidad, pero siguieron pagando el servicio local. Uh -huh. Entonces, sí estaba actualizada. Pero me dijo, oye, oh, espero que haya actualización y que implique. Y se le contó lo que implicaba. Y en un momento me dice, oye, me dijo, yo estoy pagando tanto por esto, Ahora, actualmente. Yeah. tanto. Eh, ¿Cuánto me sale si me cambio al servicio oficial, o sea, a la versión oficial, con el servicio Plus y pago la sobrecuota? Y yo le saqué la cuenta y le dije, estás ahí 20 mil pesos que menos de lo que estás pagando ahora. Y me, yo no sé si la cara fue de, fue, fue de sorpresa, fue de enojo, no sé qué, pero fue, fue como, te prendo plata, vos me dijo entonces. Y dije, pero tú tomaste la decisión, sí. o sea, nadie te obligó a este a servicio no. local, o sea, nosotros los clientes les decimos a quienes les conviene o quienes no les conviene, y en general a la mayoría, a menos no insisto, que tú tengas muchos clientes, normalmente no te conviene, porque hay mucho trabajo atrás. Porque me dijo, mira, primero te tengo que estar pagando el soporte. Segundo, tengo que estar pagando servidores. Y tercero, cuando hay un problema, me mandan una pregunta, pero no se metan a mi cuenta a revisar. Cosa que sí hacemos en la versión oficial. O sea, si bien no te resolvemos el problema, si sí nos metemos a tu cuenta a echar una mirada para poder ayudarte. Entonces me dijo, no, me cambio. Mm. Bueno, el resultado fue que él pasó del Servicio Plus a Versión Comunidad y hoy día está, si sí, sí está, si sí sé que está, está en el Servicio Plus nuevamente. Ah, y bueno, claro, tío. y paga efectivamente los mil pesos, más un monto considerable de sobrecuota, pero eso le sale más barato que estar pagando el servicio local, que estar pagando el soporte, que estás pagando servidores y que está, está, está preocupando él de servicios de facturación para su empresa. Ya mira, tú ahora hablaste, la historia me di cuenta que ambas tenían relación con el tema de la actualización. También me he dado cuenta que a veces se publica, así como eh, el otro día estaba revisando en, en Twitter y había un tweet que decía eh, spoiler o algo así de que iba a haber una nueva actualización. Entonces. Tú te te eso, supongo. Sí, sí, por supuesto. Entonces, yo dije, yo pensé, en relación a esto mismo, de, al tema del servicio local, versión comunidad, versión oficial, yo dije ya. O sea, yo estoy 100% segura que las actualizaciones sí se aplican a lo que es la versión oficial. Pero, y qué pasa con la versión comunidad? ¿Qué pasa con el, la, eh, con el, la, el soporte local? Con, ¿Con el servicio local? O sea, las actualizaciones que se aplican en el en la versión oficial, ¿aplican también pa, para lo, lo otro, la otra instancia? Eh, sí, pero hay dos detalles. Eh, primer detalle es que las actualizaciones se aplican eh, solamente a los módulos que están en la versión Comunidad, que en este caso el módulo de facturación. Hay yeah. como en realidad son, como tres, son cuatro módulos, si no me equivoco, pero el grandote que, que tiene la mayor cantidad de cosas es el módulo de facturación. Entonces, si algo se aplica en la versión oficial que, es, que se aplicó en el modo de facturación, sí, eso va a salir también para la versión comunitaria. Eso sí va a salir. Yeah. Ahora, ¿cuál es el, de, el detalle? Es que eh, eso va desfasado en el tiempo. Ah, nosotros, nosotros hacemos... Oh, no, no, hago un corte, porque todavía estoy viendo eso yo. Yo hago un corte en cierto momento del año, yeah. en donde digo, mira, hasta aquí voy a, aquí voy a llamar a esta versión X. Yeah. Eso pasó por una enumeración o un número y ya estamos usando el año con el mes. entonces por ejemplo, el año pasado, el, no sé, por el año 2020 salió una versión en enero, abril, julio y octubre. Cada tres meses uh -huh. salió una versión. Salieron cuatro versiones en 2020. Yeah. Porque 2020 fue una época de mucho cambio. Yeah. Salieron cuatro versiones. Entonces, claro, ahí cada tres meses tenías actualizaciones. Pero de octubre de 2020, la siguiente salió en octubre de 2021. Entonces pasó todo un año donde se acumularon actualizaciones yeah. para sacar una nueva versión. Ya. Yeah. Y, y ahí pasó otra cosa, además que. Una cosa muy mala, que puedo confesar ahora porque ya está resuelta. <risa> <risa> es que era que hasta octubre de 2021, yeah. yo acumulaba todas las actualizaciones en mi computador. Yeah. Entonces, eso significaba que si antes de que yo publicara la actualización uh -huh. en mi computador moría, eh, o sea, no era que se perdiera el código, el código seguía estando en el servidor oficial, pero recuperarlo era un deseo yeah. Y eso obviamente quedó resuelto el año pasado cuando ya saqué versiones, y hoy día lo que hacemos es que tenemos una versión que tú puedes instalar, pero hoy día cualquier cambio que se haga, se publica inmediatamente. Pero se publica en una rama de desarrollo. Las ramas son como, las son como subversiones del código. Yeah. Entonces tú tienes una, una, una versión oficial. Que, que está aquí, yeah. de versión comunidad. Uh -huh. No es no, no, no, no como oficial para confundirnos con la versión ah, oficial de Libre. Pero perdón. tenemos una versión de comunidad aquí, que es la versión hoy día 21.10. Yeah. Pero en paralelo a una versión de desarrollo, ah, okay. que, que va más arriba. Yeah. Y esa versión de desarrollo eh, hoy día tiene actualizaciones... Cada vez que hay una. O sea, entonces, ejemplo, una actualización la... se sube como a lo que es el desarrollo. Claro. Yeah. Entonces, hoy día, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahora la última se subió, creo que ayer hizo unos cambios. Ayer domingo. Yeah. Hoy el sábado. Es porque estoy ordenando varias cosas ahora. Uh -huh. eh, entonces, pero ese corte, en algún momento hay que hacer un corte y decir, ya, eso ya no va a ser desarrollo, lo vamos a etiquetar como una nueva versión. Ah, okay. Entonces, y esa versión, la última vez pasó, o sea, en 2020 era cada tres meses. Después ahora fue un año. Y ahora, probablemente sea en diciembre. Entonces, va a pasar un año, dos meses, para una actualización. Mm. Ahora uh -huh. tú te puedes decir, oye, pero si es ya lo estás publicando, ¿eso significa que alguien podría bajar esa versión de desarrollo y probarla? Sí, pero puede, puede hacerlo, yeah. pero esa versión de desarrollo es de desarrollo. O sea, claro. puede tener errores, puede haber cosas que no fallen, puede que haya cosas que no estén subidas completas. Entonces, yo no recomiendo hacer eso. Yeah. Entonces, desde el punto de vista de las actualizaciones, sí, todas las actualizaciones llegan a la versión, todas las actualizaciones del módulo DTE llegan a la versión comunidad, sí, pero te van a llegar desfasadas, yeah. no te van a llegar inmediatamente. Ahora, eso alguien puede decir, bueno, pero eso es un problema porque si la legislación cambia, eh, ¿cómo lo hacen entonces? Bueno, en realidad no es un problema porque por algo, eh, eh, por ejemplo el 2020, que fue lo de boletas, uh -huh. se hicieron cuatro actualizaciones porque uh -huh. ahí en octubre de 2020 ya estaba publicado lo de boletas que empezaba a regir en enero del siguiente año. Ah, ok. ¿Cachai? O sea, obviamente, si hay algo urgente que hay que cambiar, ese se cambio cambiar. se hace y se sacó una versión en ese momento. Mm. Eh, eh, eh, muchas de las versiones las antiguas, sobre todo, las que tenían la numeración más larga, salieron así, porque salían... Eh, había un cambio en la normativa y había que ajustarlo. Pero ahora en realidad, eh, LibreT hoy día tiene eh, pocos cambios en normativa. Entonces... Eh, porque ya ha estado cambiando muy poco eso. Entonces, en realidad, hoy día las versiones son más de orden, de mejoras, de correcciones de errores menores, pero son cosas así. Por ejemplo, así como nuevamente, día y como spoiler, la, sí. la versión siguiente debería ser mucho de orden para mejor, hacer más simple la instalación o correcciones de errores que en realidad ocurren cuando se ingresan unos datos mal, sí. pero que normalmente no debiese pasar. Pero es como una funcionalidad nueva gigante. No. No, yo creo que ese año fue el 2020. Yo creo que yeah. el 2020 fue el último año en el que yo hice muchos cambios. Ahora. Cambio de funcionalidades. De funcionalidades. Yeah. Sí. O por ejemplo, cuando se introdujo los correos, los de PDFs, PDF, yeah. se mejoró toda la funcionalidad etcétera, nuevamente, etc. Entonces, en realidad. La, la versión oficial, para responder tu pregunta, si sí recibe las actualizaciones, pero son las de búsqueda de facturación y van desfasadas. Yeah. Si tú quisieras usar como libre de última versión, así versión, versión última, tendrías que usar la versión de desarrollo, pero no lo reúne. Ya, si yo como empresa quiero estar en la versión comunidad o en la versión oficial, ¿tengo que cumplir con algún requisito para estar en una o en otra? Súper corta, para no alargarnos más. Eh, la versión oficial es de pago. Entonces ya. ahí tienes que pagar, ese es el requisito. Es lo único. Sí, tienes que pagar. Obviamente hay otras cosas técnicas que hay que cumplir, pero eso nos encargamos nosotros. Ya. En la versión comunidad tienes que cumplir varias cosas. Primero tienes que tener tú tu servidor, tienes que tener tu... Tu equipo de soporte, tu alguien que te instale, etc. Pero el requisito más importante de la versión comunidad es que tienes que cumplir con los términos y condiciones legales de librete. Ay. Ya, librete que esté disponible para bajar sin que tengas que obligatoriamente pagar por, el por tener librete no significa que puedas hacer lo que quieras. Entonces, esos términos y condiciones eh, son súper importantes porque son los que rigen qué puedes hacer con la aplicación. Y eso, insisto, tiene cierta... Eh, derechos, pero eso implica ciertas obligaciones. Tú no yeah. puedes llegar y usar la versión comunidad a tu pinta como tú quieras hacerlo. Eh, legalmente no, ha, no, no es factible hacerlo. Eh, eso es como, como el requisito más importante de la versión comunidad. Y el requisito más importante de la versión oficial es que tienes que pagar. Ya, yeah. y si yo quisiera tener mi servidor con libre de té, ¿qué necesito? Es un poco lo que hemos estado hablando. O sea, primero necesitas tener un servidor. Ya. Yeah. tiene que cumplir ciertas características mínimas eh, para poder operar, que están descritas. En, en, en el manual de instalación. Uh -huh. Tienes que tener a alguien que te lo instale, ya, porque es verdad, no es trivial, no es como, ah, me meto una App Store y descargo ¿Y las y cosas. Vamos, no, no yeah. es tan así. O sea, tengo que eh, tener cierta habilidad para poder ya instalarlo. Es más técnico. Sí, es una cosita un poco más técnica. Yeah. Y, lo otro que tengo, y alguien también que me lo mantenga, que me aplique las actualizaciones, que vaya viendo que siga funcionando. El, que, el estado de los servidores. El estado de los servidores, yeah, etc. Yeah, yeah, o sea, yeah, hay yeah, que yeah, hacer yeah, una yeah. administración de la, de la aplicación. Y por otro lado, necesito la parte del soporte de la aplicación. Ya, porque a veces el usuario final que va a usarlo en la empresa uh -huh. no es alguien contable directamente o que pueda resolver temas contables o que pueda resolver temas de problemas con la facturación. Muchas veces, a lo mejor es el vendedor que está en el punto de venta, el cajero, uh -huh. y ellos normalmente no tienen conocimiento para resolver, ah, no, ¿qué pasa con los folios que hay que cargar? A veces no saben hacerlo. Dale. Entonces tienes que tener alguien de soporte. O sea, se resumen en tres cosas, servidores, alguien técnico para que te lo instale y te lo mantenga. Soporte. Y el soporte. Ya. Yeah. Son como las tres cosas que deberías tener. Ya, yeah, ok. ¿Alguna otra pregunta? No, eso es solamente <risa> gracias. <ir> <risa> Me bombardeaste ya con preguntas. <risa> es que no, no, en eso estaba muy débil en versión comunidad, muy débil. Y ahora, último, han hecho varias preguntas. Viene si en la mañana también hay una que. Si tienes dudas, duda, ve el podcast. <risa> <risa> bueno, como siempre, eh, la idea de este podcast es traerle eh, contenido. Dijimos siempre que le íbamos a traer eh, temas o asociados sea, a soporte, y como contó Catalina, esto era es algo que estaba pasando últimamente, porque nos habían aparecido varias consultas o asociadas sea, a soporte, porque hemos eh, estado trabajando harto con servicios locales ahora estos últimos meses. Y eh, la idea es que aprendas un poco más de cómo funciona y cómo funcionamos nosotros y cómo prestamos el servicio. Entonces, si te, nuevamente, si te interesa este contenido, como lo digo toda la semana, suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en el siguiente podcast.